Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, espero que se encuentren súper súper bien Hoy quiero que me acompañen a hacer hallacas desde aquí, desde Viena Vamos a estar en casa de una de mis amigas, Piña y Linda Nos han prestado su linda casa para hacer hallacas hoy Y quiero que me acompañen este día Y lo más importante de hoy es que a través de todo el día Voy a estarles respondiendo algunas de las preguntas que me han hecho últimamente Y ellos mismos también le van a responder algunas de esas preguntas Así que quédense hasta el final con este video para que puedan escuchar un poco de todo esto Les cuento que decidimos poner el periódico en las mesas para que no se manchen porque los que han hecho acá saben que el noto mancha y esta casa es muy linda la verdad, tiene muebles blancos que decidimos sacar y dejar esto un poco más libre para que haya espacio para todos y no manchar nada porque si no qué pena con la visita qué ya lo corté y bueno Acaba de llegar y ya lo hizo, wow Este es el apartamento de Linda y Piña él y ella, ellos son novios Este es su apartamento, le voy a mostrar un poquito cómo es Porque siempre me dicen ¿Cómo son los apartamentos en Viena? ¿Cuánto cuestan? Todo eso lo voy a mostrar un poquito esto. Todo esto vendría siendo la cocina Esta es la sala Es súper lindo este apartamento Esta es el cuarto por allá No se lo voy a mostrar mucho, pero es hasta el final Y, por ejemplo, vamos a ver un poquito Este es el vestier Aquí se pueden dar las chaquetas y todo y para acá, en toda la entrada está el baño, yo las voy a mostrar este vendría a ser el baño, ¿verdad? Mira. hola bueno, obviamente aquí en Austria no se consiguen las hojas totalmente naturales como en nuestro país así que aquí las venden así congeladas ya las vamos a poner de congelar para usar es ardilla ¿Cómo, ¿cómo se dice? ardilla? oaxaca del Ah, ah que es la cola de la ardilla. Es la cola de la ardilla, ¿no? hay sí. alguien que es ardilla. Ese es alguien que es héroe, que que ardilla. Pero, pero la wacha cola es el es una... pero, soy, pero es más bien, ¿no? ahí me pones sharp. Oh. <risas> <risas> ah. <risas> Ya terminamos de hacer la carnita, sí, de picarla, ahora todo. Sí vamos ahora vamos a preparar mano, el guiso con la receta de la mamá de te piña, te que ves? gracias a Dios Pero está va, aquí. <ríe> wow, miren este guiso, cómo ha quedado, Dios santo, qué delicia. Bueno, estamos aquí preparando ya las hallacas, él es la primera vez que hace hallacas, José, a Katy, ¿de dónde es Katy? De España. José es de Guatemala, ¿verdad? Sí, es. Carlos de Venezuela, primera vez en el grupo haciendo hallacas, pero ya, Y ella Ay, es de México, ¿cómo sí, es mucho. que te hago? Dulce. Ella también es ¿En el nueva en el grupo. Tati, qué piensas de las ayacas? La de la de, la ¿De momento de momento no lo sé, solo sé que se huele a playa. ¿A playa? <risa> no, no, no, ya, como... Por la hoja esta. La sí. es vas sí. Ya va sí. sí. sí. <risa> a te gustar tus cartas. Chau mal, chau bueno, ya son las 8 y media de la noche y apenas estamos armando desde las 9 de la tarde que empezamos a hacer la yaca, 1 de la tarde. Yo calculo que vamos a terminar como a la 1 de la mañana, vamos a ver a qué hora terminamos realmente, pero aquí estamos todos trabajando, pero nos falta mucho y falta que se preparen todavía, se hiervan, 40 minutos cada uno, así que, oh my God, no sé, vamos a ver qué pasa hoy. ¿Cuántas allá que salieron? ¿Te sí, tal como? Ah, Más los, bollos, ¿no? Ah, ah, es los ah, pollos, ¿no? ¡Ah! He hecho los pollos Hay pollo. <ríe> pollo. una cosa súper importante: he hecho yo los pollos. ¿Qué pollo. está? Ah, súper bueno. ¿Y, ¿y qué son bollos? Pues lleva carne. Es que esto. Me necesitaba una mezcla de todo. Cebolla, pimientos, oliva. Aceitunas. Ya lo van a probar y les va a encantar. Les voy a contar algo. Aquí hay un chico que veía los videos del canal, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? sí? sí, sí. Ajá. ¿Desde cuándo los veías? A ver. Wow, desde el año pasado, realmente. este Estuve viéndolo muchas veces, eh, eh, anotando absolutamente todo lo que aparecía. Mire, ¿y lo logró? ¿Eso quiere decir que? Sí, claro. Sí, sí se, se puede. Sí, se puede, por supuesto. Sí. Con mucho esfuerzo, con mucha. O sea, luchar, todo, pero sí, claro que se puede. ¿Cómo te ido ¿Qué me Carlos? Bastante bien, realmente. Siempre viviendo experiencias bastante nuevas en comparación con Venezuela. Y bueno, realmente contento y feliz de, de estar aquí estudiando, compartir con personas que también este, tienen la, este, la misma latinoamericanidad y los mismos que sueños. todos y los mismos sueños que todos estamos luchando por algo. Las personas son... ¿Cómo son, son la gente? Que bueno, la, las personas aquí son eh, son diferentes a las latinoamericanas, pero pero son bastante amigables cuando las conocen, ¿no? Sin embargo, yo no puedo decir que sean malos, sino hay que saber comprenderlos, saber conocerlos, saber este abarcarlos. Bueno ya hemos terminado de hacer las hallacas, ahora vamos a comerlas y les voy a mostrar cómo quedaron porque realmente las hallacas las hemos preparado totalmente diferente porque lo hicimos con la receta de la mamá de un amigo, así que no sé cómo quedaron esta vez, pero ya las voy a probar porque creo que sí quedaron bien bien ricas, así que bueno vamos a ver la cara de alguien que ha trabajado todo el día. Mi cuñado ¿qué tal José? ¿Fue este día de preparativos? ¿Te imaginas? Las hallacas quedaron deliciosas. ¡Wow! Me dio hasta melancolía porque realmente la mamá de mi amigo está aquí ahorita de vacaciones. Y yo le dije, tenemos que hacer hallacas con tu mamá porque nada como hacer hallacas con una mamá y literal, o sea quedaron tan buenas como nunca nos habían quedado aquí en Viena porque siempre lo hacíamos nosotros solos Gracias, tienes que ver en los ojos el No, no lo veas en los ojos Bueno, espero que les haya gustado este video de verdad fue un día súper súper lindo eh, me gusta mucho que hayamos hecho las hallacas con la mamá de mi amigo ella acaba de llegar de Venezuela hace un mes ya se va de regreso pero fue bonito porque fue ese sazón de una mamá, y me dio mucha melancolía fue muy lindo porque de verdad que Hacer ayacas con una mamá es otra cosa, no es lo mismo que hacerla entre nosotros. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video. Dejen su comentario por aquí abajo a ver qué tal les gustó. Eh, les quise hacer esto para que pudieran conocer un poco más cómo es nuestra vida por aquí. Un poco más de cómo es nuestro día a día Cómo somos Cómo nos integramos como latinos a la cultura europea Pueden ver que aquí hay jóvenes europeos eh, Latinos de otros países Guatemala, eh, España De hecho, eh, Europa eh, Austria, eh, México Y nada De verdad que espero que hayan podido captar El mensaje de este video más que a Que era lo de menos realmente es Cómo compartimos y cómo vivimos Así que bueno, nada Espero que se encuentren muy bien, los quiero mucho Cualquier cosa me puede escribir Y al Instagram de los chicos también los pueden escribir Así que nada Cuídense, chicos